que beneficiaba precisamente a las personas que estaban llamados a perseguirla. Y un ejemplito muy cortito, muy cortito, que se pierde en el desierto como un granito de arena, es este hecho que nosotros le presentamos de esta empleada de la Procuraduría General de la República Dominicana, que encabezaba una banda que operaba desde los almacenes de la Procuraduría General de la República Dominicana. Miren qué perla, miren qué joya. Y le estoy diciendo que esto es un granito de arena en un desierto. Miren, miren tres meses de prisión se logró la medida de corrección que recibió esta empleada de la Procuraduría, imputada de encabezar una banda dedicada a sustraer diversos artículos de los almacenes de la institución. Un inventario de activos fijos determinó un faltante de 710 televisores y una cantidad indeterminada de abanicos. Acogiendo la petición del Ministerio Público, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso los tres meses de prisión como medida de coerción para Reineri Elizabeth Medina Sánchez. No estamos hablando de un caso aislado, porque si nos vamos a par de años atrás, Aquí hubo una denuncia, unos comentarios de, una, de unas armas que se recuperaron, que se habían perdido desde la Fiscalía de San Francisco de Macorís. Y eso nosotros lo recordamos como ayer. Óyeme qué perla. Por eso nosotros una y otra vez decimos que la delincuencia es una industria que termina beneficiando a las personas que están llamadas a perseguirla. Estos no son hechos aislados, señores. Estos son hechos comunes. Este se evidenció porque eran 700 y pico de televisores. Pero si nos vamos, por ejemplo, cuando hacen esas grandes incautaciones de droga, que ustedes ven que la queman las drogas. que yo quisiera saber cuál es la sustancia que le echan a las drogas para inhibir ese ese malestar que puede producir la droga, eliminar ese efecto alucinógeno, para que a la hora de incinerarla no drogue a todo a su alrededor. Yo siempre he querido saber, porque yo soy medio bruto, como ustedes conocen, no soy una persona estudiada, pero sí me gustaría saber. Déjate de necio. Sí me gustaría saber. Oye, perro, él la cogió conmigo, <ríe> Mi hermano. ¿En qué pasó? <risa> esto no tiene madre entonces eso mismo pasa y se replica en muchas partes en muchas partes por eso vemos las bonanzas las riquezas que se exhiben de parte de empleados de parte de funcionarios que su nivel de ingreso no le sustenta su bienestar económico en un momento nosotros penetraron en nuestra vivienda y fuimos a poner la querella porque había un celular envuelto, es decir, a mi madre le robaron el celular a la persona que penetró, el ladrón que penetró, y nosotros fuimos a poner la querella precisamente porque estaba el celular de por medio, porque si no, no vamos, no voy. La persona que me tomó la querella, un sargento, tenía unos lentes cartier, originales. Estamos hablando de unos lentes por encima de los 75 mil pesos. Un sargento. Pero tenía un guillo de no menos 80 o 90 mil pesos. En su muñeca. Y ese señor entra y sale, lo comandante lo ve, y no hay un cuestionamiento de, oye, ¿dónde tú sacaste esos lentes? ¿Dónde tú sacaste ese guillo? ¿Cómo es posible tu bienestar? Pero no le vamos a cargar el dado a la policía. Nosotros vemos aquí las propiedades de fincas, villas y unas cuantas cosas, señores a la luz de todo el mundo, y aquí nadie comenta absolutamente nada, la ley de lavado no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. Por eso nosotros insistimos hasta la saciedad, que mientras la delincuencia, mientras el delito sea una industria, beneficie a las personas que estén llamados a perseguirlo, mientras no se castigue, mientras no se penalice la negligencia, y no se penalice la mentira, en nuestro país no se va a acabar esta vagabundería. Es difícil en un país desarrollado usted ver una autoridad inmersa en las drogas. Muy difícil, pero aquí se hace común. Y en estos países tercermundistas se hace común porque hay una permisividad desde el poder desde el poder político que les permite a estas personas vivir como viven en todas sus anchas yo vengo de una generación que en los años 1984 83, 84, 85 estábamos muy ligados a lo que es la pastoral juvenil en ese tiempo hacían muchas regadas a las 10 de la mañana, a las 11, cuando los muchachos iban a hacer sus mandados, a las 3 y pico y las 4 de la tarde, cuando mis amigos estaban jugando dominio. Y hacían muchas heredadas en el Hermanas Mirabal, y se llevaban gente presa. Hay uno que se llama Félix ahí, que yo lo fui a buscar como tres o cuatro veces. Óyeme, al cuartel. Y, como... Éramos personas ligadas a la pastoral juvenil, teníamos una buena relación cuando íbamos al cuartel, nos lo entregaban. Señores, si yo vi en una ocasión que me marcó hasta el día de hoy, eso fue en el 1985, hasta el día de hoy me marcó a 35 años. Cuando un mafioso hizo así, hubo un... Policía que se quedó mirando los zapatos. Ay, ¿a qué zapatito tienes tú, eh. Eh. Amacano. Ah, bacano. Y dice, tú lo quieres. Y se sacó los zapatos, y los sacudió y se fue media. Se lo dio al policía. Óyeme, se lo dio al policía, se fue media. Ese Dominica Drogañor. Ese Dominica Drogañor tenía una libertad aquí, una libertad que podía hacer lo que quiera, porque. Tenía sus amigos policías que en un proceso investigativo iban a provocar una ausencia de pruebas que les permitiera conseguir la inmunidad que muchos exhiben en este país con las relaciones, el tráfico de influencia. Entonces, es de esa generación que nosotros venimos, de cuando los mafiosos dejaban los zapatos en los cuarteles se quitaban la camisa o los tichers y salían en camiseta. Esos mismos dominican Yor, dominican yor, que le iban a llevar pipián de chivo y desayuno a los comandantes de San Francisco de Macorís, que esperamos a Dios se haya erradicado. Pero conocemos muchas fiestas, conocimos muchas fiestas. Y luego nos quejamos de la delincuencia social, de la delincuencia callejera, cuando desde el poder se registran este tipo de acciones. ¿Ustedes creen que es posible que 700, 700 televisores se pierdan así por así de los almacenes de la Procuraduría que eran cuerpo del delito, que eran incautaciones, que no se había decomisado? Es decir, era responsabilidad de la Procuraduría General de la República la custodia. pero mira qué custodia le estaba dando este encargada de almacén. Preséntame ese titular. Mira qué custodia le estaba dando. Un negocito junto a su familia. Junto a su familia. Entonces, los que persiguen el delito terminan beneficiándose del mismo, del propio delito que ellos dicen perseguir. ¿Creen ustedes que se puede desde el poder desarrollar políticas